Hola, ¿cómo estás? Bueno, voy a hacer el procedimiento para convertir agua de mar en oro. El procedimiento consta de pocos componentes, entre los cuales necesitamos soda cáustica en perlas de una pureza lo mayor posible. Vamos a hacer la preparación con agua de mar. La hemos dejado ahí. Tenemos un pachímetro digital, un medidor de pH. Bien, apagamos. No se apaga. Bueno. ¿Qué le pasó? No sabemos. Una cuchara de plástico con la que vamos a revolver. Esta preparación... Se revuelve con cosas de plástico o madera. Ahí se apagó. Bien. Vamos a prenderlo. Vamos a medir el agua de mar que hay adentro de este recipiente. Y vamos a comprobar que el agua de mar tiene un pH de... 8,5. 8,4. 8,3. Y ahí se queda en 8,3. 8,2. Muy bien. 8,2. Agua de mar en 8,2. El procedimiento se hace de la siguiente manera. Vamos a agarrar un recipiente. Le vamos a poner la soda cáustica en perlas. Más o menos una proporción. Más o menos. Eh, lo ideal sería, bueno, echarle agua, agua destilada. Pero en este caso le vamos a echar agua de la canilla porque no tengo agua destilada. Vamos a hacer así. A ver si podemos hacer que salga una menor cantidad. Ahí está. Bien. Vamos a revolver. Más o menos hasta ahí. Vamos a dejar esto con mucho cuidado. Esto es muy peligroso, muy peligroso. Bueno, ¿cómo hacemos para convertir esta agua de mar en oro? Vamos a revolver la soda cáustica para que no se nos caliente el fondo del recipiente porque empieza a generar un calor tremendo. Y bueno, lo vamos a revolver... ...hasta que parezca agua... ...que se ponga transparente... ...muy bien... ...lo que tenemos que hacer... ...es llevar el agua de mar... ...hasta un pH... ...de 10,7... ...en realidad sería 10,74... ...pero mi medidor de pH... ...bueno, le falta el decimal... ...así que lo vamos a llevar hasta 10,7 el rango se puede mover entre 10,74 y 10,78 pH. ahí en ese momento nuestra agua de mar se va a convertir en oro pero va a tener un problema que va a tener esta solución de soda cáustica mezclada por lo tanto Luego que hayamos conseguido ese pH, dejaremos descansar la preparación y pasaremos a lavarlo una vez que haya decantado al fondo todo el oro. Bueno, yo creo que ahí ya está bastante transparente. Ya podemos ir echándole chorritos y comprobar el pH Vamos a ver... Esto vamos a dejarlo en un lugar... Ahí arriba para que no se ensucie... Vamos a echarle el chorrito... ¡Oh! Se puso caliente... Bien... Antes de echar el chorrito... Lo que vamos a hacer... Es... Eh, revolver... Para que se arme un vórtice... Vamos a revolver para que se arme el vórtice... Entonces cuando echamos el chorrito, bueno, inmediatamente se mezcla. Y la preparación, bueno, tiende a diluirse más rápido. Bien, vemos cómo se está formando. Ahí está. Seguimos revolviendo para que se mezcle bien y ahora vamos a medir una vez que revolvamos bien el ph de nuestra solución acuosa salina si tuviéramos que hacerlo con sal marina deberíamos mezclar por litro de agua 40 gramos de sal marina dejarlo descansar un día y recién ahí mover el ph a 10,74 bueno Vamos a ver en qué pH tenemos a nuestra solución. Antes no quería apagarse, ahora no quiere prenderse. Vamos a ver. 10,1. 2. 10,2. 10,3. Tenemos que subirlo un poquito más. Hasta llegar a 10,7. Una vez que estemos en 10,7. Vamos a frenar. Vamos a provocar el vórtice nuevamente. Sin que se vuelque. Con mucho cuidado. Bien. Ahí tenemos el vórtice. Uy que se me sale todo para afuera. Bien. Ahí lo tenemos. Solo falta un chorrito, supongo yo. A ver ahí. Espero no haberme pasado. No hay que pasarse, así que hay que tener mucho cuidado, ser paciente, mezclar el producto de a poco. No se impacienten, no sean imprudentes, no hay que... Precipitarse a echar toda la soda cáustica de una. Porque si nos pasamos, no hay manera de volver atrás. Y si nos pasamos, luego ya no podemos precipitar el oro, que es lo que estamos buscando. Vamos a precipitar otros metales, metales pesados. Bueno, vamos a ver en cuánto está esto. 10,4... 10,4. Todavía le falta un poquito más. Pero estamos llegando de a poco. Vamos a generar el vórtice nuevamente. Suavecito. Muy bien. Ya estamos que lo conseguimos. Lo que estamos viendo ahí es el oro, con otros metales superconductores también que son como el oro, otros dos que se llaman iridio y otro que se llama rodio. El oro, el iridio y el rodio son tres metales superconductores. Bien, ahí tenemos el vórtice. Vamos a tirarle otro chorrito y pasamos a revolver nuevamente nuestra solución salina que poco a poco le vamos subiendo el grado de acidez acidificación o como se diga bueno vamos a ver, uy me pasé me pasé de fuerza vamos a ver 10,6 Le falta Un chorrito muy chiquitito Y lo vamos a tener en 10,7 Bien Apagamos Revolvemos Generando un vórtice Hay algunas personas que revuelven Hacia la derecha Yo naturalmente revuelvo hacia la izquierda porque es algo que me sale solo. Y bueno, el vórtice centrípeto, o sea, hacia la izquierda, lo que hace es atraer la energía orgónica hacia el líquido. Por lo tanto, actúa como de beneficio. Vamos a echarle el último chorrito para llegar al número que estamos buscando. Vamos a darle con fuerza para que se mezcle bien. Y vamos a chequear el número. 10,7, señoras y señores, hemos llegado al número que estábamos buscando. Muy bien. Una vez que llegamos a este número, significa que nuestra preparación ya dio resultado. Ahora lo que tenemos que hacer es esperar hasta mañana. Mañana el oro blanco que se precipitó en este momento se, ha, se habrá decantado más o menos hasta la mitad. Bueno, si podemos esperar dos días o tres que decante lo máximo posible... Nosotros ahí recién con mucho cuidado vamos a extraer el agua transparente que va a quedar arriba. Entonces una vez que eso suceda, lo que vamos a hacer es volcar el agua transparente, dejar el oro blanco y vamos a volver a llenar de agua y revolver. Vamos a volver a tener esto mismo. Y bueno, va a volver a decantar, lo dejamos dos o tres días más que decante bien al fondo volvemos a vaciar y volvemos a llenar con agua esos son los lavados que hay que hacerle al oro para sacarle la soda cáustica de esta manera nosotros lavándolo 10 veces vamos a poder tener un producto que ya no contenga soda cáustica cuantos más lavados le hagamos mejor los lavados por ejemplo recién hice un lavado vamos a prender la luz Vamos a ver los lavados que estamos produciendo. Yo recién lavé estos dos recipientes y como verás, en este ya decantó y se nota que ha llegado hasta ahí. Pero en el otro no. En el otro recién está en por ahí. O sea, casi nada. ¿Por qué pasó esto? Este oro blanco me salió mal, se me pasó el pH a 12, entonces decanté metales pesados, entonces baja más rápido. Este me salió bien en 10,7 y el proceso es natural de decantación, digamos, tarda mucho más, está más liviano, está más, más liviano. Este no, está más pesado. ¿Por qué lo guardé y no lo tiré? Porque cuando te sale mal, este oro blanco se le echa a las plantas y crecen gigantes. Cuando vos le echás oro blanco a las plantas crecen gigantes. Eh, la manera de echarle oro blanco es 2 mililitros, o sea, una tapita en 2 litros de agua. Y bueno, o sea, hay que diluirlo. Si le echamos esto a la planta se muere. Así que una vez que tengamos bien lavado Aquellos Una vez que tengamos bien lavado Aquello Le echamos 2 mililitros A 2 litros de agua Y con esa agua regamos las plantas Todos los días De esa manera vas a tener plantas gigantescas El otro El que me salió bien Ese ya va por el quinto lavado Una vez Que ya haya llegado al décimo lavado lo voy a probar para verificar que no tenga restos de soda cáustica Como me doy cuenta? bueno, cuando la soda cáustica cuando todavía hay restos de soda cáustica tiene gusto a jabón si tiene gusto a jabón lo voy a seguir lavando si ya no tiene gusto a jabón ya lo puedo empezar a tomar y este oro blanco que vemos acá es eh, digamos, el responsable de curar múltiples enfermedades. Digamos, este oro blanco no cura las enfermedades, sino que lo que hace es emitir plasma. El plasma en el cuerpo revitaliza las células y levanta el sistema inmune, haciendo que el cuerpo se recupere de muchas enfermedades. Además, es un regenerador celular, por lo tanto puede... Eh, hacer que una persona que estaba en silla de ruedas se levante, puede hacer que un ciego recupere la vista, puede hacer que un sordo recupere la audición, puede hacer que un mudo vuelva a hablar, puede hacer que una persona con cáncer no tenga más cáncer, hay que tomarlo todos los días, 5 mililitros por día, 5 o 6, yo realmente lo que hago es, me tomo un trago bien grande, o sea, inflo los cachetes. Un buen trago, me, me lleno la boca. Bueno, eh, quizás cuando lo pruebes te vas a sorprender porque tiene gusto a semen. El oro blanco también es llamado el oro de los dioses o el semen del padre. Porque cuando lo empezás a tomar, tu grado de inteligencia aumenta. Y bueno, empiezan a pasar cosas lindas en la vida de las personas. Esto te da, por así decir, burdamente, te da suerte. Empiezan a cambiar tus finanzas, empieza a ascender tu economía. Las personas comienzan a visitarte porque te volvés magnética, una persona magnética. Eh, a mí me ha pasado de tomar oro blanco y que las mujeres eh, se me peguen caminando por la calle. Directamente se me pegan, o sea... Y las personas no entienden por qué se te pegaron. Después siguen caminando. Muchas veces me ha pasado de que pensé que me iban a robar y no. Eran mujeres que se me pegaban en el supermercado, ¿viste? O sea, la gente se te pega y no sabe por qué. Así que bueno, te presento el oro inmortal de los dioses. La piedra filosofal. El verdadero elixir de la juventud. Te vuelven a salir los pelos que ya no tenías... Y si tenías canas, te vuelve a salir el color. Te tonifica la piel, te mejora la vista, te mejora la voz. Por ejemplo, si sos cantante, probá de tomar un trago de oro blanco y luego, fíjate cómo sale tu voz. Es espectacular. Los beneficios del oro blanco, del semen del padre, del oro de los dioses, el maná, el maná antiguo, también se llama eh, bajo la frase ¿Qué es esto? Así es como lo llamaban en el antiguo Egipto. ¿Qué es esto? Bueno, ¿por qué? Porque tenía propiedades eh, realmente sobrenaturales. El oro blanco te despierta los poderes ocultos del ser humano. Y bueno, múltiples cualidades se le otorga a esta sustancia que te la presento el día de hoy para que pueda sacar beneficio en tu persona, en tu familia, en tus amigos y bueno, en tu zona. Eh, si vos pintas una pared con el oro blanco, vas a notar que comienza a emitir plasma, por lo tanto, si pintas tu casa con hormuz, también se le llama hormuz, vas a generar mucho plasma dentro de tu casa. Eh, podés darle de tomar a tus animalitos y los vas a curar, vas a hacer que se les mejore el pelo, las uñas te empiezan a crecer con una fuerza terrible, te lo podés echar en la piel lo podés mezclar con aceite de oliva en una licuadora y vas a crear un tipo de crema muy bueno para la piel así que bueno los beneficios del oro blanco son múltiples te podés curar enfermedades como la leucemia enfermedades como bueno yo creo que todas las enfermedades son curadas cuando el sistema inmunológico del cuerpo humano se levanta producto de una carga de plasma y esto lo que genera es plasma. Así que bueno, querido, querida, buena suerte en tu preparación. Ojalá lo puedas hacer, como te repito, lo podés hacer con agua destilada, de esa que compramos en el supermercado, que vienen bidones así, parecidos a este. Le mezclás 40 gramos de sal marina por litro, lo revolvés hasta que ya no quede más sal, lo dejas un día o dos y ahí le mezclás la soda cáustica para moverle el pH a 10,74. También podés hacerlo con tu propia orina. A tu propia orina, si la guardás, también le podés cambiar el pH al mismo pH y vas a lograr lo mismo. Eh, si no tenés soda cáustica y no tenés el medidor de pH, lo que podés hacer es calentar bicarbonato en la cocina 10 minutos y vas a lograr que se forme el carbonato. En una ollita de metal echas el bicarbonato, lo calentas 10 minutos en seco y vas a ver que de un polvo pasa a ser como una arena fina. Lo dejas enfriar, una vez que ya se puso como esa arena fina, un poco ambarino el color, puede pasar como a medio un amarillo clarito, y por litro de agua de mar se le echan unas 3 cucharadas de carbonato. ...va a pasar lo mismo y ahí no hay necesidad de usar el pachímetro digital... ...porque directamente se te va a 10,5 dph y se decanta, inmediatamente se precipita, perdón... ...el oro blanco, así que bueno, eso lo podés hacer con la orina... ...un litro de orina, tres cucharadas de carbonato, revolvés, se forma este, este, esta preparación tipo leche, el oro blanco... ...y lo dejas de cantar... ...volcas la orina... ...dejas el oro blanco... volvés a llenar de agua y lo lavas... ...cuando lo haces con carbonato... ...los lavados son 3 o 4... ...cuando lo haces con soda cáustica... ...los lavados son 10 o más... ...según... Tu, ...lo que diga tu paladar... ...así que bueno... ...eso... ...te dejo con... ...este tutorial... ...para que te puedas curar... ...para que puedas mejorar tu vida... ...para que... ...todo sea superior... Y puedas tener plantas gigantes en tu casa. Y bueno, gozar mucho más de la vida de lo que lo estamos gozando ahora. Te mando un abrazo, gracias por visitar este canal. Eh, si te gustó dale click en la campanita. Suscríbete y nos vemos en el próximo video. Te mando un abrazo.